Laura Horta, decana de eh, la Facultad Massa. Uh -huh. Yo la voy a tocar. Hola, nena, ¿cómo está? Vino, <ríe> necesito tocarla. Escucha, Vino, vino cuando empezó cuando con a ir, claro. eh, una campaña para lograr sponsors, para poder justamente subir uno de los picos más altos del Himalaya, el Manaslu. Y lo logró. Y lo logró. Y, y lo está logró. acá. Estábamos justamente en el corte. Hola, hablando de todo Laura. Eso, ¿no? Acá estoy con un poquito de, de dedos, con menos pellejos nada más, porque se quemaron por la altura. He vuelto hace tres días. Pero bueno, estuve cuatro días internada ahí en Kathmandú porque había tenido una ampolla muy fea en uno de los dedos. Ahí. Entonces, bueno, ahí tratan muy bien a todos los escaladores que vienen con este tipo de problemas. Está muy acostumbrado. Y estuve, claro, así que estuve en una parte de internación ahí, extrañando no, a que, mi madre, sí, que no yo, tenía a quien me cortara la comida. Te, te quiero decir algo. Sí, acá está la mamá de Laura detrás de cámara. Sí. Eh, es en la última en la que la apoyo. Porque yo, hija, no la dejaba ir. <risa> es muy peligroso. Y viste todo lo que ha pasado. Eh, las condiciones climáticas fueron tremendas. Uh -huh. Ella está acá. Nosotros estamos felices. La verdad que hizo un esfuerzo enorme y lo logró. Pero para Laura. Increíble. Para Laura. <risa> para Laura. que Esa no es la cumbre. Claro. No, sí. ese es el campamento base que Ajá. se transforma en tu hogar. Lejos de tu hogar. Porque en el campamento base vos tenés... Baño, que es una carpa sí, sí, sin techo, sí. pero bueno, un baño, eh, una ducha y un comedor aparte de tu carpa individual. Entonces ahí es donde sí. siempre se baja a vivir hasta que vos empezás a rotar en los campamentos de altura que se hacen muchas rotaciones antes de llegar a la cumbre. Temperatura. Y el día de cumbre se calcula 39 negativos, 38 no, 39 negativos. 39, y cero? 3, total. Con la, pero bueno, con bueno, Solamente la punta los de los dedos, lo demasiado claro, claro. 8163 metros Claro, hay 14 montañas en el mundo que superan los 8000 metros que Están todas en el Himalaya uh -huh. Solamente 14 Así que no bueno, esta es la escalables. octava Sí, todas, todas, los 14 8000 Por eso está la película de NIMS que hace los 14 8000 Y bueno... Hay, este es el octavo hay pico algunos más alto. en el mundo que han hecho los 14 Este es el octavo más alto y el sexto más letal de los 14 por, por, por cómo presenta la escalada, ¿no? Hay partes muy técnicas del campamento, hay cuatro campamentos de altura, o sea, después que uno deja el campamento base, tenés el campamento 1, 2, 3 y 4 antes del, de la summit, de la de la cima uh -huh. y bueno el campamento 1 al 2 es la parte más técnica donde hay que subir muchas paredes y utilizar muchos elementos de escalada que bueno yo por ser, creo que era la única profesora de matemática que había ahí que había usado por primera vez elementos de escalada que, que tuve la suerte de que Gonzalo de la un guía muy, muy importante que ahora está viviendo en España bueno ofreció su tiempo para, para, para entrenarme ...que junto con Sergio Furlán hicieron el equipo como para la parte física ¿no? y técnica... ...porque había que aprender a subir y a trepar paredes con hielo, con crampones, yumar... Eh, y, ...y todas las herramientas que, y materiales que yo no había usado en mi vida... ¿no? ...nunca había ido, había ido a, concaña, a Concagua pero no se usan cuerdas ni, uh -huh. ni, ni mosquetones para estar atadas. Coincidieron con vos 17 argentinos que tenían el mismo propósito o eran con vos 17 en total... Sí, Entonces yo creo así. que en el campamento base del Manaslu este año éramos alrededor de 17 argentinos tratando de lograr la ¿Y, ¿Y cómo les fue a los otros? Y no tuvieron la suerte que tuve yo porque la única? bueno, es única, única, única wow. Argentina. Qué barro porque bueno, se juegan muchas cosas, no no porque no estuvieran preparados, sino que realmente la estrategia, el tiempo esperando ventanas, las ventanas estuvieron muy muy cortas, la meteorología varió muchísimo y estuvo muy equivocada y la ventana estuvo esquiadora. muy cargada. Claro, murió Hillary Nelson, una esquiadora de North Face muy famosa. Ellos habían hecho cumbre y la avalancha ocurre del campamento 3 al 4, así que mueren Mueren tres personas, dos yerpas, un europeo y ella desaparece y la encuentran después en una grieta. Yo justo pasó su marido al lado mío con las tablas de esquíes bajando. Bueno, fue terrible porque el campamento 3 se transformó en, en un hospital. Estaba toda la gente quebrada, no sé, fallecida. Que yo, me, yo me especializo en espectáculos y creo que Tremendo. no existe una película tremenda que, que, que muestra realmente... Cómo, ¿Cómo es esta situación? Y, Porque está Everest, claro. tenés, tenés la de Viven, por ejemplo. Ninguna muestra realmente la hostilidad del clima, lo difícil que es, lo complejo, lo variable. Yo, rodeo ahora, mira, realmente físicamente yo entreno con el Team de Aventura y, y entrenamos fuerte en el equipo. La verdad que yo, el físico, te puedo decir que fue lo menos... Necesario para sobrevivir uh -huh. a esto, porque si tuve un dolor de cuádriceps el día que bajé de cumbre, eso fue todo. Y un poco la espalda, porque bueno, mucho esfuerzo. Es lo psicológico, ¿no? O sea, ¿no? fundamental la parte física. Porque eso te ayuda a soportar todo lo otro. La, la parte La parte emocional, la parte, eso. me ha parecido el montañismo realmente es muy, muy arriesgado. O sea, estuvimos en el último campamento 4 a 7400 metros de altura con una tormenta que se suscitó de repente y no estaba planificada. Estábamos todos planificando nuestro summit push para un día. Y la tormenta se adelantó y tuvimos que salir todos antes. Y nos atacó ese viento de 80 kilómetros a 7.400 metros de altura. Y solamente sobrevivíamos. El, el Summit Push. Summit que que Push es el día de, la, de la, última... la, la Claro, la tirada a la cumbre. Uh -huh. Y estuvimos a 7.400 metros. Yo, que soy claustrofóbica, en una carpa de tres personas. Éramos 17. 17 en 17 una carpa. 17 con de 3. tubos de oxígeno. Sobreviviendo Ay, a lo que estaba pasando afuera. ¿Viste cómo bueno, decís? Y sin embargo, saca fuerza. Yo estoy muy admirada de esto, ¿no? De lo que me pasó internamente, aparte de la cumbre y aparte del logro enorme que es llegar a la cumbre. Es cómo pude superar esto, ¿no? Nunca, nunca tuviste miedo. Sí, sí, sí. Miedo y tuve muchas sensaciones que pude manejar gracias a muchos mensajes. Por eso siempre agradezco no solamente a los que me ayudaron económicamente, sino que mensajes, palabras, eh, frases, que las tenía muy presentes. Hubieron momentos en donde la mente te decía solamente huí de acá andate, te querés ir y bueno, y me habían dicho mente fría, no pienses, uh -huh. es mejor no pensar. Entonces había momentos donde dije, mejor no pensar, anulo el pensamiento. Lo que pasa ¿viste? que hay que discernir entre el no pensar, por no pensar. No viste, y, para... Y, y saber usar el miedo también. Eh, sí, el miedo, el miedo, pero el bueno, es, es, es de repente, bueno, allá es. hay una ceremonia que se llama la puya, que bueno, yo estaba muy emocionada porque llegué y dijeron, tres días tenés que estar en el campamento base para poder hacer la celebración de la puya que es una celebración budista donde Boho se hace un altar con piedras, con nieve, con los banderines estos tibetanos. Viene un lama del pueblo más cercano budista y ofrecen todos los escaladores sus elementos que para pedirle permiso a la montaña para subir. Bueno, hasta ese momento yo he estado temerosa de todo porque ahí está justo en la puya, mira, justo se ofrece la comida, yo había puesto mi bandera de Mendoza, podíamos poner una bandera, algo, uh -huh. van nuestros crampones, nuestros bastones y en esa puya estuvimos una hora y media orando, rezando, cantando, obviamente nosotros acompañando. Y bueno, para mí fue fundamental ese momento porque se me quitaron los temores, ¿viste? O sea, es algo que lo hice desde un punto tan espiritual, tan fuerte, de ver ese, esa ceremonia, donde se pide permiso a la montaña para que proteja y todo, que empecé a confiar de una forma que, que es lo que me ayudó mucho a, a cuando sentía los ruidos de las avalanchas, no tener temor. Allá tuviste no miedo y a vos sabías miedo. que ibas a una situación riesgosa, de hecho... Acabas de contarnos que dejaste cartas. Sí. ¿Cartas de despedida dejaste? Y en realidad quise darle un tinte de decirles cosas preciosas a mis hijos <ríe> para que si en algún momento me pasara, bueno, que quedara algo escrito. Así que fue muy duro para mí escribirlas y tuve que estar muy centrada para empezar a escribirlas. Por eso te digo que la mente la mente ha sido muy fuerte la que te ha permitido también sobrevivir Momentos que realmente no estamos acostumbrados. Tampoco yo soy una montañista que está acostumbrada a vivir en una carpa. Entonces para mí estar en una carpa con un sherpa, o sea, por eso, la parte emocional es fuertísima, ¿no? ¿Sos la misma mujer que se fue a la que volvió? No, no. Vos sabés que en unos aspecto, sí, en todo lo que es trabajo, vida, contexto, uh -huh. en todo eso, estoy desenvolviéndome? bueno, hace tres días eh, bien y obviamente llegas a tu casa y ayer llegué a trabajar. Pero todo el mundo me dice, Laura, estás como internamente, se te ven los ojos como una paz. He, he como traspasado límites internos tan grandes que estoy admirada y creo que me va a llevar un tiempo también valorar esto que, uh -huh. que he encontrado en mí. Porque la verdad que no pensé lograr ciertas cosas y sin embargo te das cuenta que superas hasta lo que no pensás que podés hacerlo. Entonces esa esfuerza fuerza creo que la tenemos todos los seres humanos y que es cuestión de, de estar en situaciones para poder descubrirla uh -huh. y de cuando correr, lo descubrís, los correr los propios límites inimaginables, uh -huh. ¿no? Esto es Desde lo que te pasa después de haberlo logrado, ¿no? Decís, este nada, siento una fortaleza interna, eh, pude superar determinadas cosas que no imaginé que era capaz, pero antes... Antes de eh, iniciar la travesía, ¿por qué uno se propone esto? ¿Con, ¿Con qué objetivo uno decide, bueno, yo quiero llegar a ese pico, aunque la nieve pueda taparme, aunque las condiciones climáticas puedan este, de, terminar con mi vida? Claro. ¿Qué? ¿Qué te lleva primero, aunque después has descubierto un montón de cosas hermosas? Claro, donde la cumbre pasa a ser secundario realmente. Uh -huh. Bueno, algo así me, me pasó a mí cuando fui a Concagua, que no me interesaba mucho la cumbre, pero yo quería ir a, a vivir la montaña, ¿no? Por eso yo la primera vez que hago una montaña hago a Concagua, que muchos no entendían por qué, si nunca había ido a la montaña, me fui a la Concagua. Y sin embargo, lo logré, me admiré también, ¿no? Y dije, bueno, uf, me dice mi entrenador, ¿cómo has levantado la vara? Primera montaña que haces y a Concagua. Eso me permitió también tener confianza en que cuando tenés un desafío grande y si te lo propones, ¿viste? también se logra, ¿no? Si te acompaña la salud, por supuesto, claro. que es fundamental. Pero acá hubo algo también muy personal, un momento personal mío a mis 53 años y justo que hablábamos de, de lo que es malcriar hijos, me encantó malcriar hijos y viví día y noche durante años y años, 20 años, para tener estos hijos que... Hoy en día no requieren esa madre que esté pendiente de ellos todo el tiempo, ¿entendés? Hoy mi hijo de 30 está enfermo y le digo, te pones un buzo para salir. Pobre, o sea, ya no necesitan esa madre que esté pendiente y preguntándole si vienen a comer o no vienen a comer. Tienen 29 años, 25, entonces me di cuenta que tenía que correrme de ese lugar de madre porque no les hace bien a ellos y tampoco me hace bien a mí porque las respuestas ya no son las mismas. Y dije, bueno, necesito un desafío, necesito algo que me dé muchas ganas de hacerlo y que me pruebe en, en, en estos límites. Y fue esto y lo lograste wow. y te felicitamos sí, enormemente. Que... Les queremos decir que, eh, bueno, Laura es orgullo por lo que ella ha hecho y además porque eh, no deja de proyectarse. Dice que iría por otros 8.000 porque ninguna argentina lo ha hecho. Laura, gracias por venir.